Encontré a alguien que a alguien que me quiere bien, a alguien que me trata bien, a alguien que me cuida bien. A alguien que me quiere bien, a alguien que me trata bien, a alguien que me cuida. Bien, que el amor es ciego, es algo que decimos todos, buscando ese amor ciego, yo lo llegué a encontrar, no busqué nada en mi mente, me mezclé entre la gente, busqué algo inteligente,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 Entre tanta gente en el bosque Perdido como un corderito Llamando sin darle un grito Encontré a quien no busqué Ahora ya no puedo nada Me acompaña en mi almohada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 Que algo inteligente, mira por dónde lo encontré. Ahora ya no busco nada, me acompaña mi almohada. Pasa las noches conmigo, se ha convertido en mi hada. Y encontré a alguien que, a alguien que me quiere bien. Alguien que me trata bien, alguien que me cuida bien, alguien que me trata bien, alguien que me cuida bien, alguien que me cuida bien, alguien que me cuida bien.